JINGO BILOA, UN SALVABLE SUPERVIVIENTE El primero en dar noticias en Europa de este árbol fue el naturalista alemán Engelbert Kempfer, que lo conoció en Japón y al parecer por una transcripción errónea del japonés JINGO, lo llamó JINGO en su obra AUN TALAUM exoticarum 1712. En 1771, Lineo le añadió el específico biloba por la forma de la hoja. Se dice que fue el primer árbol en volver a brotar tras la explosión atómica en Hiroshima. Su madera es inmifuga y, y no se pudre, y sus hojas y frutos han servido tradicionalmente en la medicina oriental. La farmacopera occidental utiliza hoy el yingo como fuente de flavonoides que entre otras propiedades combaten los radicales libres que causan el envejecimiento celular. Este árbol de espectacular otoño es tan bello como resistente. Es capaz de soportar fríos de 40 grados. Calor, sequía, contaminación ambiental. Lo que explicaría su longevidad puede vivir más de mil años. Y su supervivencia como especie, el Jingo Biloba, es considerado un árbol fósil, un superviviente de la edad del hielo sin parientes vivos. Su reserva natural es una zona de China central, donde se han encontrado últimamente nuevas variedades de jingos en estado silvestre. Es una especie de dioka, es decir, con pie femenino y masculino. Las hojas parecidas a un abanico son planas y lobuladas y penden de un largo peciolo. En algunas variedades presentan dos lóbulos muy marcados de ahí el nombre biloba. El verde claro del follaje nuevo va oscureciéndose con los meses y vira a un brillante tono amarillo antes de caer en otoño, su momento más espectacular. Hay también gingos de hojas varia, o azuladas. La copa colunar, cuando el árbol es joven, va ensanchándose en el paso del tiempo. Suelen alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. También existen variedades enanas, troll, no supera el metro de altura, horizontales, colunares y péndulas. La corteza es de color marrón grisáceo, con surcos y grietas marcados. Las inflorescencias masculinas son ametos amarillos que producen una gran cantidad de polen. Las femeninas son solitarias y con un largo pedúnculo dan lugar a un fruto redondo de color muy desagradable. Contienen ácido utírico. Se suelen preferir los gingos machos precisamente por este inconveniente. Puede vivir en cualquier clima mejor si es templado y en cualquier suelo siempre que drene bien. Necesita pleno sol y riegos profundos y espaciados, especialmente cuando es adulto. Resiste la contaminación y el ataque de las plagas. Hasta los 5 o 6 años crece rápidamente, luego menos. No emite podas si fuera imprescindible al final del invierno. Puede utilizarse en alineaciones y bosquecillos o en solitario y también como bonsai. El jingo biloba es una planta medicinal procedente de Asia cuyas hojas se han utilizado desde más de 2000 años atrás frente a diversas dolencias, relacionadas, sobre todo, con el cerebro y el flujo sanguíneo. Es originario del sur de Japón y del este y sureste de China. Se cultiva en todo el mundo por sus propiedades medicinales, sobre todo de sus hojas y además como ornamental. Donde más se cultiva por su carácter medicinal es en Estados Unidos, Carolina del Sur. Europa, sureste de Francia y Corea. Es una especie dioica, es decir, los pies masculinos y femeninos están diferenciados. Pero lo más llamativo de sus hojas son formas de abanico. Es un árbol de hoja caduca. Propiedades y compuestos activos El jingo se ha utilizado tradicionalmente según expone Carmen Rubio, doctora en farmacia y profesora titular de toxicología de la Universidad de La Laguna, Tenerife, para aumentar la vitalidad mental y favorecer el flujo sanguíneo, especialmente el sistema nervioso central. También tiene ciertos efectos sobre el sistema cardiovascular y propiedades antioxidantes. Sus hojas tienen tres tipos de compuestos de interés medicinal flavonoides que son antioxidantes, gingolidos y bilobálidos. Los dos últimos pertenecen al vasto grupo de compuestos orgánicos denominados terpenos. Formas de consumo El jingo se puede encontrar en comprimidos, en extractos líquidos o en geles. Sus hojas desecadas se utilizan para hacer infusiones que generalmente acompañan al té y a otras hojas. Calando Miranda desaconseja consumir sus semillas por su potencial tóxico han sido usadas en la medicina tradicional china y en gastronomía pero pueden causar problemas respiratorios y arritmias beneficios que se le atribuyen las hojas del jingo se han utilizado a lo largo de la historia especialmente en china frente a numerosas patologías uno de los beneficios que se atribuyen a sus principios activos es la prevención y el tratamiento del Alzheimer. Sin embargo, no existen evidencias científicas que demuestren su eficacia en la prevención y el tratamiento de ningún tipo de demencia. La única indicación en este ámbito autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, EMA, es para la mejora del deterioro cognitivo asociado a la edad y a la calidad de vida en demencia, apunta Rubio. Se usa en ciertos países con demencia leve para mejorar la sintomatología, pero no sirve para frenar el avance de la patología. Estos son otros problemas y enfermedades que para los que se han utilizado tradicionalmente las hojas del jingo, a pesar de que no existe suficiente aval médico y científico. Ansiedad, diversas funciones mentales, mejora la memoria, la velocidad de pensamiento o la atención, entre otras. Problemas de visión en personas con diabetes síndrome premenstrual disfunción sexual astenia primaveral asma dependencia de la cocaína hipertensión arterial esclerosis múltiple enfermedades cardíacas dislexia fibromialgia cánceres como el coloretal de estómago, de ovario y de páncreas hemorroides migrañas Síndrome de Reynald, un trastorno de los vasos sanguíneos, conjuntivitis alérgica estacional, accidentes cerebrovasculares, itus, colesterol alto, artesclerosis. En España y otros países, el extracto de jingo se comercializa en forma de medicamento para el tratamiento sintomático de alteraciones en la microcirculación cerebral como vértigos, mareos y acúfenos, o de los síntomas asociados a insuficiencia circulatoria en las extremidades tales como calambres y sensación de frío en las piernas. Efectos secundarios. La toma de jingo biloba puede ocasionar algunas molestias, sobre todo si se ingiere en exceso. Molestias gastrointestinales, dolor de cabeza y mareos, estreñimiento, reacciones alérgicas a la piel. Contraindicaciones. El jingo biloba no está indicado para las personas con las siguientes condiciones, las mujeres embarazadas o el periodo de latancia, los niños menores de 5 años, aquellas personas con hemorragias frecuentes o que toman medicamentos que fluidifican la sangre anticoagulantes, las personas que han sufrido crisis epilépticas o convulsiones. El estrato de jingo puede interaccionar con diversos fármacos, entre los que se destacan los siguientes. Antiagregantes plaquetarios como la aspirina o adiro, ácido acetil anticoagulantes como la heparina o el cintrón, acenocumarol, el ibuprofeno, algunos antidepresivos trazonal y anticonvulsivos.